Nos trasladamos hasta la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Misiones quien es la responsable de coordinar las actividades que se realizan de ciencia, tecnología e innovación con el objetivo de potenciar la vinculación con el entorno. Te invitamos a conocerla. La Secretaría de Ciencia y Tecnología es una secretaría que está este, orientada a regular las actividades de investigación, desarrollo, innovación y transferencia dentro de la universidad. Y ahí tenemos dos áreas bien distinguidas, que es por un lado el área de acreditación de proyectos, en donde recibimos las propuestas de los docentes, las hacemos evaluar, las hacemos analizar por evaluadores externos y una vez que están este, aprobadas, este, se, con, se va registrando en el sistema y vamos viendo cuál es la producción científica que se va generando a modo de poder capitalizar de, de alguna forma estos resultados y después poder trabajarlos en territorio. Y el área de vinculación tecnológica, que está relacionada con justamente esa transferencia, esa actividad de poder hacer que la ciencia fluya hacia el territorio y pueda tener un impacto social y tecnológico en nuestra comunidad. Y la Secretaría de Ciencia y Tecnología está en, este, generada justamente para potenciar, promover, este, eh, permitir que los, nuestros docentes, nuestros investigadores, nuestros estudiantes, nuestros no docentes, todo el conjunto que hacemos a la universidad podemos volcar a esta actividad un tiempo importante y destinarlo para que este, lo que la sociedad invierte en nosotros pueda volver en resultados que se puedan aplicar en territorio. Trabajo en la Secretaría General de Ciencia y Tecnología, más precisamente en la Unidad de Vinculación Tecnológica, en la UNAMTEC, donde lo que buscamos nosotros es asesorar al investigador desde el comienzo de su proyecto hasta la finalización del mismo. Nosotros administramos la parte financiera y realizamos las compras de todos los equipos, insumos, para que el investigador tenga a mano todos los recursos para poder llegar a la finalización y a cumplir sus objetivos. Los desembolsos de dichos proyectos llegan a nuestra Secretaría, llegan a la Universidad, y nosotros nos encargamos de realizar las compras y también las rendiciones con los organismos que realizan esos desembolsos. O se podría decir nosotros nos encargamos de asesorar al investigador en las compras, en las cajas chicas, en los reintegros, de todo aquello que gasten dentro de su eh, proyecto de investigación. Trabajo en la Secretaría General de Ciencia y Tecnología, en el soporte del sistema de en el SASPI, sistema de acreditación y seguimientos de proyectos de investigación, eh, por el, en el SASPI se, se registran todas las actividades de investigación que se realizan en la universidad, que los investigadores realizan en el, en el ámbito de la universidad, y actualmente eh, se están registrando y administrando las becas eh, para los alumnos de, de grado que solicitan distintos, distintos tipos de becas eh, de, de las diferentes facultades, de las y eh, de la universidad, las diferentes convocatorias. En el SASPI, como, como mencionaba, se, se registran todas las actividades de investigación y se registra además la producción científica de los investigadores, todo lo que realizan a lo largo de, de, del año en, en, en sus proyectos de investigación. Y actualmente también se está haciendo una vinculación con el repositorio de la UNAM, eh, curando eh, los diferentes registros que realizan los investigadores eh, a lo largo de, de sus proyectos. Nuestra función principal es trabajar con las unidades académicas de toda la Universidad Nacional de Misiones administrando toda la información de su propia comunidad investigadora de, de cada facultad. Ellos tienen por su lado sus docentes investigadores, sus estudiantes y sus alumnos y ellos nos mandan la información de los que están en condiciones de acceder a esta comunidad universitaria, nosotros recaudamos esa información, las procesamos y sacamos los resultados finales para que ellos puedan acceder al incentivo de centros de investigadores, a las becas que están, que están en condiciones de recibir. Entre las actividades que realizamos podemos mencionar por ejemplo la planificación de las redes sociales, además puntualmente nos encargamos de realizar los contenidos audiovisuales que vamos a, que vamos a plasmar en, en nuestras redes y en nuestras plataformas. Tenemos, por ejemplo, el canal de YouTube, tenemos Instagram, Facebook. Eh, y la idea es poder hacer llegar, digamos, a la, a la comunidad en general y a la comunidad universitaria cuáles son las investigaciones que se están realizando, eh, porque hay muchas que son muy innovadoras. La divulgación científica es importante porque de alguna manera visibiliza lo que se está investigando eh, y en muchas ocasiones esto no llega a la comunidad en general. Y la realidad es que hay muchas investigaciones súper interesantes, hay, hay mujeres, hay, hay hombres que están investigando cuestiones que son muy relevantes para la provincia y que de otra manera quizás eh, estas investigaciones no ocupan un, un espacio en los medios tradicionales. Estoy eh, trabajando en la coordinación del Centro Universitario PYME, el CUPUNAM. Eh, es un, un programa que se desarrolló dentro de la Secretaría General de Ciencia y Tecnologías de la UNAM y se inició aproximadamente hace nueve meses para em empezar a trabajar en lo que es la transferencia de tecnología hacia las pymes eh, de la provincia y de la región, eh, de las tecnologías desarrolladas por la universidad en su red de laboratorio. Para eso estamos trabajando en dos cuestiones puntuales. Una es la oferta de tecnología o servicios tecnológicos que se desarrollan en la UNAM y la otra, y la otra es poder eh, llegar a la demanda. Las demandas nosotros las identificamos como la demanda de innovación que tiene el sector PyME a través de las distintas cadenas de valor que conforman la, la región. Eh, la innovación tiene que llegar desde la universidad hacia las empresas y las necesidades o iniciativas tienen que llegar desde las empresas hacia la universidad. Ese entramado o esa inter interacción es lo que el Club está buscando. Nosotros nos definimos como una entidad de interfase o estructura de interfase en la que permite conectar esos dos mundos.